El aloe vera es conocido como la planta de los primeros auxilios por excelencia, ya que tiene propiedades antibióticas, cicatrizantes, antiinflamatorias y regenerativas. De hecho, ha sido utilizada desde tiempos ancestrales para curar gran cantidad de quemaduras y heridas con la misma efectividad que cualquier medicamento. Su efecto cicatrizante es tan efectivo que la piel se regenera en su totalidad cuando se trata de heridas menores. Para tratar las postemillas con Aloe, es necesario aplicar el gel que se obtiene licuando la pulpa de la planta en la zona donde están las llagas con un hisopo o algodón. Repite las veces que sea necesario para aliviar el dolor. Bicarbonato de sodio tiene propiedades alcalinas, las cuales ayudan a calmar la irritación y favorecen la desinflamación. Asimismo, el bicarbonato ayuda a reducir la cantidad de bacterias que se proliferan en algunos casos de postemilla. Puedes hacer gárgaras de agua tibia con bicarbonato de sodio acompañándolo con jugo de limón si así lo deseas, ya que el efecto antibiótico del limón puede incrementar los efectos depurativos del bicarbonato de sodio. Si no tienes a mano bicarbonato de sodio, puedes utilizar una alternativa similar que consiste en hacer gárgaras de sal con agua tibia tres veces al día para tratar las costillas. El efecto que obtendrás de esta práctica es similar al que realizarás con el bicarbonato de sodio. Caléndula las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas de la caléndula te ayudarán a sanar de manera eficaz las aftas bucales. Simplemente prepara una infusión de caléndula y cuando esté tibia aplícala con un bastoncillo de algodón sobre la llaga. También puedes hacer enjuagues con la infusión si lo prefieres. Leche de coco es rica en ácido láurico que posee propiedades antibacterianas y antivirales ideales para ayudarte a tratar las aftas bucales. No debes confundirla con el agua de coco. La leche se consigue licuando la pulpa del coco maduro. Puedes aplicarla directamente sobre la llaga con un bastoncillo de algodón, o si lo prefieres, puedes hacer enjuagues bucales con ella. Hielo te va a ayudar rápidamente a reducir la inflamación y el dolor provocado por la afta bucal. Además, gracias al frío, puede dormir ligeramente la zona actuando como sedante. Simplemente deberás colocar un cubito de hielo sobre la llaga y dejarlo actuar. Ten cuidado al hacerlo ya que el frío puede acabar quemando tu piel, por lo que se recomienda que no lo dejes sobre la llaga durante demasiado tiempo o que lo envuelvas en un pañuelo fino si prefieres dejarlo más tiempo. Yogur natural al contener cultivos vivos puede ser efectivo para destruir los agentes patógenos que causan las infecciones, entre los que destacan los responsables de las postemillas. Consume abundantes cantidades de yogur para aliviar las ulceraciones bucales. Además, tiene propiedades capaces de inhibir el ácido que ocasiona el ardor en las llagas. Leche de magnesia. Tiene cualidades de inhibir los ácidos que ocasionan el picor en las postemillas, ya que contiene propiedades calmantes especialmente útiles para aliviar el dolor que ocasionan las astas. Puedes utilizar la leche de magnesia para enjuagarte la boca cada vez que te cepillen los dientes o aplicar directamente sobre la úlcera con un hisopo. Manzanilla es una de las mejores hierbas aromáticas y medicinales que existen, ya que contiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y calmantes que pueden ayudar a aliviar el dolor ocasionado por las postelitas. Puedes aprovecharla para hacer gárgaras con manzanillas tres veces al día durante una semana. Peróxido de hidrógeno. Este compuesto es un poderoso desinfectante capaz de matar cualquier microorganismo que entre en contacto con él. Es por ello que es un efectivo aliado para combatir las postemillas. Para hacer uso de él, debes aplicarlo como si de un enjuague bucal se tratase, cuidando de no consumir el líquido. Puedes combinarlo con agua tibia, limón y bicarbonato de sodio, siempre haciendo gárgara con él. Te de regalí. Es sumamente popular para eliminar las postemillas debido a sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias. Realiza gárgaras con infusión de regaliz tres veces al día para reducir la inflamación y eliminar las bacterias que ocasionan postemillas. Después de enjuagar la boca, utiliza las bolsitas de té sobre las llagas para mejorar los efectos. También es válido beberlo para aliviar el dolor. Salvia, es un excelente antibiótico natural, especialmente cuando se trata de todo tipo de infecciones bucales, asimismo, goza de propiedades antiinflamatorias que ayudan a aliviar el dolor ocasionado por las postemillas, utiliza salvia como enguaje bucal dos o tres veces por día para tratar las postemillas de manera eficiente. Bolsas de té, tiene propiedades alcalinas, lo cual lo convierte en un potente antiácido eficaz para reducir los ácidos que irritan la ulceración en la boca. Dependiendo del té que utilices, puedes aprovechar las propiedades analgésicas, antiinflamatorias y cicatrizantes que contienen los tés más utilizados para tratar todo tipo de dolencias, tales como el té negro, el té de yantén, el té mate, el té verde, entre muchos otros. Para aprovechar estas propiedades solo necesitas introducir una bolsa de té húmeda en la boca buscando colocarla sobre la zona que tengas la llaga, dejando actuar de 5 a 10 minutos para sentir alivio. Existen muchos más remedios caseros efectivos para secar estas ulceraciones y ayudar a su cicatrización. Sin embargo, debes tomar en consideración las causas exactas que la ocasionan para que se curen definitivamente. Ahora, ¿qué son las actas o postemillas? Son ulceraciones que aparecen en la boca por distintos motivos. Uno de ellos es la manifestación de una infección viral en el organismo. Sin embargo, cuando no se trata de un agente viral que ha ingresado a nuestro cuerpo, puede deberse a muchos otros factores, incluso la ciencia no puede determinar las causas exactas en algunos casos específicos. Sea cual sea el motivo de la aparición de las aftas, pueden presentar dolor intenso y supuración de pus en algunos casos. No debe confundirse con el herpes labial ni son cancerosas. Normalmente presentan un color blanquecino o amarillento y están rodeadas de inflamación e irritación. Algunas recomendaciones. Algunas prácticas pueden ayudar a evitar la aparición de postemillas, mejorando no solo la salud bucal sino la calidad de vida. Recuerda que la mejor medicina para cualquier enfermedad es la prevención. Evita el uso de sustancias nocivas para la salud. Se ha determinado que el autismo puede ser responsable de la aparición de aftas o postemillas. Es evidente que el alcohol también puede ocasionar todo tipo de problemas digestivos como la acidez y por ende las astas. Para evitar la persistencia de estas ulceraciones elimina por completo el consumo de dichas sustancias. Cuida tu higiene bucal para reducir los efectos nocivos de las postemillas en caso de padecerlas o prevenir su aparición debes lavar de manera eficaz tus dientes. Recuerda que el sarro y la placa dental contienen gran cantidad de bacterias que podrían agravar o causar la aparición de estas ulceraciones. Relájate, en ocasiones las aftas pueden manifestarse por cuadros de estrés o depresión. Recuerda que el estrés es causante de todo tipo de alteraciones en el organismo y si no se trata con la debida delicadeza puede ser fatal. Por ello te recomiendo realizar actividades extracurriculares como ejercicios, yoga, respiración, montañismo o alguna actividad artística. Aléjate del trabajo los fines de semana y no permitas que tu vida gire en torno al mismo. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda. Si es así no olvides suscribirte y si necesitas alguno de los remedios nombrados en el canal